¿Ya conoces las actividades que debes realizar para cerrar de manera exitosa tu semestre? Revisemos los puntos más importantes. Es fundamental que tengas una revisión con tus estudiantes para aclarar cualquier duda respecto a sus calificaciones finales. Para planes anteriores, ingresa a miTEC.itesm.mx y busca la opción de Registro de calificaciones. Para el grupo que deseas calificar, Da clic en el icono que aparece en la columna Lista. Captura las calificaciones de tu grupo. Si te aparecen estudiantes destacados en gris, quiere decir que en tu grupo cuentas con estudiantes candidatos a graduar. Si estás seguro que no habrá cambios en las calificaciones, da clic en Terminar. A continuación, te aparecerá la lista del grupo con todas las calificaciones capturadas. Si eres docente Tech 21 entra a experiencia21.tech.mx y asegúrate que tu plan de evaluación esté bien realizado de acuerdo a lo que está escrito en la página de inicio de tu curso. Del lado izquierdo de tu curso, en los botones de letras azules busca la opción Envío de calificaciones y da clic en él. Verifica que las calificaciones corresponden a lo esperado y si todo está correcto, da clic abajo a la derecha en el botón Enviar calificaciones. Para terminar el proceso, aparecerá un anuncio indicando que las calificaciones fueron enviadas y podrás descargar un PDF a manera de comprobante. Para ver un video de cómo realizar el plan de evaluación, entra a youtube.com diagonal c diagonal cediero y busca la lista de reproducción Canvas y el lumen TEC 21. Da clic en el video Herramienta Plan de Evaluación. Recuerda que en el plan TEC 21 se contempla también la evaluación de competencias, para revisar que en tu curso se están evaluando las competencias correctamente, puedes entrar a mitec.itesm.mx y del lado izquierdo dar clic en rol académico. Después, dirígete a la tarjeta de Mitec 21 y da clic en el icono Mitec 21. En la tarjeta de sitios de interés, selecciona de apoyo y busca la herramienta Elumen Tec 21. O si lo prefieres, puedes escribir en tu navegador miscompetencias.tec21.tec.mx. Al ingresar, asegúrate de estar en el periodo y departamento correcto para la materia, unidad de formación o bloque que quieres revisar. Esto se hace del lado superior izquierdo. Busca el grupo que estás revisando y cerciórate de que la tabla de competencias ya está generada y calificada. Debe aparecer una fila debajo del grupo que estás revisando. La misma fila del lado derecho presentará en la columna Scorecard una palomita verde si el grupo está completamente calificado y si no, te aparecerán unos números blancos indicando cuántos alumnos te faltan por calificar. Para ver un video de cómo realizar la evaluación de competencias, entra a youtube.com diagonal c diagonal cediero y busca el video Cómo crear el instrumento de evaluación en eLumen. Los estudiantes deben entregar sus evidencias en su portafolio de eLumen, por lo que es necesario que tus tablas de evaluación estén listas antes de que tus alumnos intenten subir sus evidencias. Si quieres que tus alumnos suban la evidencia desde Canvas, deberás vincular la tabla de evidencias de eLumen a Canvas. Para ver un video de cómo realizar la vinculación, entra a youtube.com-c-cediero diagonal Diagonal y busca el video cómo enlazo una evidencia de canvas con su instrumento en Elumen. Cierra perfectamente este semestre asegurando que conoces todos los instrumentos a utilizar. Y ante cualquier duda, te invitamos a entrar a la página cd.tech.mx y en el botón de atención y soporte personalizado busca la opción de ventanilla de tu campus. ¡Mucho éxito!